Señores, bienvenidos a Futuro aquí en Los Zosobrosos. <risa> Futuro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No, la... Me siento bien, gracias por la invitación. Hermano. En esta área de Cibao. Estoy hombre. aquí por primera vez. en, <risa> en San sí, gusta. ¿tú, no, ¿Tú conoces a Don Miguelo? A Don Miguelo, personalmente no. No, ya, esta es la tierra de Don Miguelo, sabes, no, el 56. Amigo, eh, amigo, eh, amigo, eh, amigo de nosotros. Yo creo que amigo mío, porque yo, no, yo no lo ¿Cómo hago. ¿Cómo que tú no crees? Es amigo mío. <risa> <risa> Eh, futuro, ¿cómo te sientes? Es, estaba, cuando estaba en de Radio, estábamos allá y vi tu, tu, tu fenómeno que es en, en Chile, es impresionante que sí, tú sí, te hayas sí. pegado primero en Chile que en República, República Dominicana. O sea, ¿cómo, tú, cómo, cómo, ¿cómo pasó eso? Mira, tú sabes que Instagram te presenta de dónde te están siguiendo, de qué porcentaje de qué país, y Chile estaba de, de tercero. Me acuerdo yo que Nueva York estaba de primero, España estaba de segundo y Chile estaba de tercero. En un momento dado, da, me llaman, bueno, llaman al manager que yo tenía en ese entonces, que se llama Chandón, uh -huh. un amigo, y le dice a Chandón que me quiere llevar para Chile, porque mi música estaba pompeando para allá. Mi segundo de fue Pene Caracol, que con ese fue el que yo... Ese fue el el, el tema es que tú entraste a Chile fue Pene Caracol. Pene Caracol, sí que ahora hicimos el rim y está en 8 millones ya con un chileno de allá. Wow, 8 millones en esto. Hay unos chelitos, unos mil. Hay unos 8 chelitos. 8 hay hay unos chelitos. Ay, Ay, yo, tengo uno, yo tengo uno, se llama Fly, tiene 14. 14, 14. 14, eh. millones. Entonces, el logaritmo tuyo, ¿sabes? En Chile era más, era más fuerte. Sí, y sí, allá es que estamos, gracias a Dios, pegados, pero feo, bro. O sea, ¿Cuándo, cuando, cuando tú fuiste tu primera vez? ¿Sabes? Cuando yo fui, sí me conocían, okay. pero no como ahora, ¿me entiendes? Yo fui de más de promoción, grabé dos canciones, y esas dos canciones se pegaron. ¡Pam! Entonces de ahí esos dos emboques se pegaron. Volví mi segunda gira. Ahí hice par de show. Ahora cuando volví ahora, la tercera. Uh -huh. Sí, Estamos viendo un pegado, pero si vemos... un... ahora y hace conciertos. Exacto. el muchachos le mandamos un video de creo que del de, de último concierto que tú tuviste en Chile. Mírenlo ahí. Eso, miren, ahí están viendo a futuro. <risa> Eh, entonces, sí, ese, ¿qué, fue, qué, ese fue mi primer concierto yo llegando ok, estoy llegando ¿Qué, sí. ¿qué ciudad es 4, esa? Mil, allá en... esa es Santiago de Chile la capital esa es allá en la capital de la Santiago capital, de Chile cuatro sí. mil mm. cabezas ahí ahí entonces los temas que tú lo hayas ido trabajando luego de de Pene Caracol mira, bro, la, la, la, la gente está desacatado con el hombre el hombre es un sí. show Augusto. gracias a Dios entonces luego del Pene Caracol ¿cuál fue el segundo tema? Lo, los siguientes temas que se te siguieron, que trae? siguieron pegando allá ya. fue Andamos de la Mata Okay. Que fue un featuring con lo, con lo Porque el Dembow no estaba así como está ahora, ¿me entiendes? Mm, exacto. Entonces, ahora yo, lo, yo monté a todos los chilenos en Dembow. A Una a todos pregunta. Los chilenos los monté en Dembow. JP, tu manager. Eh, eh, un, un saludo para él. Que te hicieron esa pregunta. ¿Quién es que introduce ese ritmo de Dembow, tú ¿sabes? Directamente allá a Chile. Mira, ya a, cuando yo fui la primera vez, uh -huh. lo único que estaban rompiendo feo, feo, feo era el alfa y lírico. Te va a dar énfasis aquí, ya, porque énfasis suena. O oh, de... no, eh, oye lo que pasa. Yo, no, no, yo lo dije en una entrevista. Uh -huh. Énfasis. Sí, estaba énfasis rompiendo, pero nadie te... sabe quién era énfasis. Sí. Eh, énfasis dice que estaba sonando internacionalmente. Sí. Pero hay muchas personas que dicen, no, porque yo no veo no puedo... sí. pero eh, eh, eso es verdad, como dicen agüero. Que... Sí, énfasis <ríe> estaba rompiendo con, con cuál era Jota. Eh, uh, eh, eh, ah, lento. Lento, Eso, lento. muchacho feo feo. Pero que nadie Blur. conocía como el artista. Sí. Sí, sí conocían la canción, pero no... No lo conocían no, como el artista. Entonces, eh, cuando tú dices tú que eh, primero se pegó alfa... Sí, y, y lírico. Y lírico, ¿no? Pues lírico, y énfasis. Sí. énfasis, ah, en énfasis estaba, en tú sabes. Entonces, esos son los dominicanos que más, más estaban sonando en ese momento. Sí, pero tú momento. quieres dejar como a, a mi virtud de, Oh, no, mi, no, mil virtudes. Yo digo, el alfa y lírico. Tu amigo en agüero, te toca Y aquí hay una persona que nos está confirmando que sí. Que <risa> sí, sí el estaba. Vale. Lio, eso, feo. Entonces, cuando tú llegas a tu tercera gira, cuando tú ves esta euforia de la persona, bro, comenzaste a hacer tu bro. plataforma directamente ya. Eso fue, no, lo que pasa fue que eso fue como algo orgánico, bro. Que Se dio allá, eso fue algo orgánico, algo que yo no me esperaba, ¿me entiendes? Porque tú eres de Nueva York. Sí, yo soy de Nueva York. Yo estaba trabajando en Nueva York y de ahí fue que la música corrió para allá. Por eso yo digo siempre una frase: de Chile para New York y de New York para Chile. Ok. ¿Me entiendes? No, en Nueva York, ¿sabes que Y es raro porque la mayoría que conozco en los muchachos de Nueva York están trabajando mucho en el trap, ¿sabes? Y el hip hop. Están trabajando mm -hmm. mucho en eh, Tali, cappuccino. Y, y, y los dominicanos que son allá de Nueva York no son tan inclinados al dembow como al tú dembow. lo estás haciendo. Lo que está pasando es que yo, como te digo? Yo yo yo estando allá, yo hacía mi trap y dembow, pero con el dembow como que... Te, ah, dio, te dio más resultado, dio más te, resultado. hacer el dembow que, que el trap, para pa sí, moverte. Sí, me, y me fui por ahí ahora el dembow. Ahora yo es solamente dembow, porque el dembow está loco, increíble. ¿no? Entonces, La aceptación ¿qué? que está teniendo el dembow, increíble. Artistas, ya me he dicho que he grabado con chilenos, con, con sí. artistas de chilenos. Dominicano, ¿con cuál tú piensas hacer proyectos? Oye, oh, salgo con el chi que va a salir ahora. Ey, el mira, el más, Mira, mira, esto es aquí. Sí, nadie lo ha escuchado. La <ríe> Es la primicia, no, no primicia, no, primicia. aquí. El Ay. chi. El oso sobroso. Pero feo, chi. sabe, mete eso. Mira. Ey. Clic, clac. ¿Qué? Ey, ey, ¿Qué ey. ¿Qué fue? Llegaron los que tienen toda la valla. Ey, ey, ey. Eh, eh. ¿no? no Tú trabajando es con Nítido. Por... Nítido sí. y es uno de los mejores productores de la sí, República Dominicana. Sí, sí. Hice ese tema eh, Tusi, que ahora mi, mi sencillo. Tusi, hicimos ese dembow entre los dos. Durísimo, está. Un bien que tiene. Ahora mismo, ahora mismo, en Chile, ¿quiénes son los que están más pegados? dominicanos así. Yo. Están... Tú eres que está más el pegado ahora mismo, ahora mismo soy yo por encima del alfa, por encima del alfa, sin faltar el respeto. Exacto. Ahora mismo, yo tengo cinco canciones sonando eh, cinco canciones. de lunes a lunes en la discoteca. Cinco de M bow sonando de lunes a lunes, durísimo, a lunes. Pegado, pegado, pegado de una feo, manera feo, increíble. Que cuando yo lo canto en concierto, eso es increíble. O sea, no. ¿tú, y piensas extenderte a, a otros países que están cerca, como Colombia, okay. y... España, España. Ya yo me voy por sí, España. porque España tiene un público, por ejemplo, a Tommy está sumamente, Tommy es rey Argentina, de, de, de España, el dominicano de Atomi está de rey allá en España, sí. y es por ese estilo, el estilo de música. El ¿Quién, estilo de... ¿Quién te, hubo un artista o un dominicano que te inspiró a tu cantar, a tú hacer dembow, a tú hacer la música que hace? No, es que tú sabes que el dembow, yo escuché tanto dembow en la calle, yo dije, coño, vamos a hacer dembow, ¿me entiendes? Pero yo escuché, tú sabes que yo crecí escuchando a eh, estos muchachos, Lapi, a o sea, Lápiz, a Toxicro, a, a, a Roa, sí, esa gente, Vaquerón, eh, todo Calderón, posa, no, sabes? Yo claro, claro. Más ¿qué más edad tú 23? tienes? Tú te, 23. Es pues, eh, un pues, Sí, sí pues, eh, eh, adelante eh, de ti. Estas esta mujer están mirando. Eh, adelante <risa> de mí no, yo soy claro, un hombre. Claro, que estoy de, de, una edad ya, tiene una edad avanzada, eh, ya ya una edad, tiene que decirlo. Una edad ahí. Con, con, quién te, ¿Con quién te gustaría hacer, eh, a pesar de, del Chief, o, otro artista que esté... Dominicano. Dominicano. Dominicano la con, el chief, con ¿No te gustaría hacer algo con el Alfa? Sí, claro, con todo el que está trabajando, con el Alfa, con todo el mundo. Vamos a hacer algo yo y el Mayor, vamos a hacer algo. Eh, no, pues ya... ya eh, eh, el Mayor. Ya el Mayor. Con el, mayor, sí, eh, el, mayor claro. eh, el Mayor. Un showman. Eh, <ríe> eh, yo me imagino ojalá que, eh, seguro con una, una colaboración con el Mayor va a ser un palo sí, sumamente un palo, increíble. En una vuelta ¿Qué tú crees en eh, el futuro... Que tú tendrás que hacer para conquistar el público dominicano. ¿Sabe Lo que, mismo que yo hice en Chile, y eh, promocionarme, hacer featuring, déjame ver, ¿me entiendes? Está aquí, está aquí, trabaja aquí. A trabajar no, la plaza. Claro, a trabajar esta plaza. ¿Tú crees que es un bien. poquito más difícil esta? No. ¿Tú la sientes no. más fácil? Sí. Más difícil la de Chile. La de ¿Tú siento? crees que es más difícil ah, la de Chile? Claro. Porque, bueno, es verdad, porque imagínese tú ser el primero, no tiene una plataforma, porque aquí hay muchas cosas. Primero, aquí están los DJs. Entonces, sí. Aquí están las es asociaciones de DJs. Ah. Eh, bueno, YouTube te ayuda mucho, sí. ¿sabes? Y las colaboraciones con los artistas te, te ayudan mucho. Claro. Ah, sí. Tú, ¿cómo ves el dembow en este momento? Salió en la revista Rolling Stone y estaba preguntando a Larry Over, y él me estaba, me estaba diciendo que ya siente como que el dembow ahora mismo, es el nuevo género que va a, a desplazar al a, sí. a, a, a reggaetón o al trap, en cierto modo. Y ya cuando... No, ya un, cuando, al trap cuando, eh, cuando ya tú sales como una revista como la de Rolling Stone que, destacando lo que está haciendo el dembow, ¿en qué, qué sitial tú ves el dembow en, en un futuro? Ya como una plaza como Chile que tú estás dominando. Mira, el dembow, yo, yo dije en una entrevista que nunca va a caer. Primeramente por el ritmo. Tú escuchas, tú no... Ni tiempo importa quién es que está cantando. Tú escuchas y tú lo que quieres. Bailar. Bailar. Esa es una como tú conquistas a la gente. Otra. Ya con el granito de arena que le dio Bad Bunny y el Alfa. con la calle Botafuegos. Eso se fue... Mundial, feo. Ya yo digo que el dembow ya no va a caer. Nunca. Nunca va a caer el dembow. Eso es lo nuevo. Eso va a palma, pa. Van a salir, tú sabes que el dembow intercambia lo, lo, lo ritmo. lo colore, ritmo. los ritmos. Los colores, los colores. Claro, sí. los colores, pero el demo siempre va a estar... ¡Ja! Eh, Sabemos que en Chile está pasando un inconveniente con algunos problemas con la protesta, así es sí. Y tú tuviste por allá. O sea, ¿no te dio alguna dificultad de eso, esas protestas? Porque dicen que es un poquito serio lo que está pasando allá. Sí, no, no, fue muy serio. El pueblo se, se, se, se, se, se quilló, como decimos nosotros uh -huh. aquí. Y armó eso. Entonces... Fue algo, bro, que, como te digo? Que iba a pasar porque yo estaba banquillado con el gobierno, entonces el gobierno subiendo todo y pasó eso. ¿Estuviste allá en el momento de la protesta? Eso fue algo increíble. eso fue Hicieron toque de queda, a las 8 no podía estar nadie en la calle. Y eso fue... Pero gracias a Dios nosotros no... Yo lo que perdí con... ¿Cuántos shows se cayeron? Tres shows se cayeron. Los pares tuyos Solo, con invitados, como, solo. como solo. Sí, solo, full. Full, full. gracias a Dios, todos los lleno. gracias a Dios, eh, el amor, el respeto que me tiene el público. Iban, iban haciendo protesta con papeles, con mi nombre, con mi cara, increíble. Oh, es impresionante. Mm. Eh, una vez Jay Alvarez dijo como que a veces la helga como que no ayudaba mucho al dominicano. ¿Tú crees eso? Porque escuchamos tus... Y claro. escuchamos las canciones que tú estás viendo sí. y tú estás hablando <risa> plenamente dominicano. De, ah, yo ahí no entiendo el que está pasando. El arpa también, lírico. <risa> o sea, eso, eso fue hace mucho que Jerry él dijo eso. Pero me acuerdo como ahora, una entrevista que le hicieron a los Foques Radio. Y él dijo como que el dominicano le gustaba, tenía que buscar una palabra como más universal. Pero tú eres un ejemplo de que no es así. O sea, no. ¿Cómo, no, ¿cómo no, el chileno ve el tigre dominicano? Lo que está pasando es que eh, eh, eh, a ellos les gusta el flow de nosotros. Tú tienes que ser primeramente un personaje para tú conectar mucho. Tú tienes que tener algo que ellos digan, me gusta el flow de, él, la actitud, me gusta cómo viste, un, lo que te, habla. Sí, un Teo Calderón, que Teo Calderón tenía un flow, san, eh, Hola, canbumbo, un personaje. y una, un palabreo rarísimo, pero la, al chileno le gustó pero y gustaba, al mundo entero. Al mundo entero. Eso es, así, tiene razón. Y nada, y nosotros estamos conectando. Yo, yo, ¿cómo conecté? Yo me fui por la base, eh, o sea, con el lenguaje de nosotros, pero también le daba un chin de ellos. Y le, le ha dado un que poquito algo, de ellos. algo claro, que es algo eh, que ellos también se identifican, ¿me entiendes? Y claro, claro, me, y lo sienten Lo rompido. sienten más. Y, no, y, y eso siempre pasa en todas las toda la generaciones, hasta en el hip hop era así. Es así. Yo y incluso la, tiré, tiré un dembow que se llama El que no salte Paco. Salte Paco. Es, Paco, el que, el que Paco, no salte, Paco es policía. Pero el Paco, no salte, no, a mí un policía llamado llamaba Paco. No, no. O sea, policía <ríe> es Paco para ellos. Ok, Paco es para ellos policía. Es eh, policía, entonces el que no, yo salte, tira... Paco. El que no salte Paco es <risa> el que no Paco, <risa> nadie tema... aquí, dije Aquí vienen los Pacos, aquí vienen los Pacos, todo el mundo sentado, entregado. Sí. Igualito, ahora si tú dices aquí vienen los monos, con los monos, <risa> la, la gente, gente corre, ahí <risa> viene, <risa> si tú dices aquí vienen los monos, dice, aunque sea Checha, la gente corre. Yo tiré esa, esa canción con un talento nuevo y esa canción Tauro se puso eh, en tendencia número uno y tiré eh, en una semana cogí un millón. En siete días, un micro. En siete días. Ahora cumple dos semanas y tiene dos millones, punto tres. Y uno de los temas que te están pidiendo más ahora ya. Sí. Orgánico, bueno. gracias a Dios. Du sin trabajo. duda, eh, es un éxito eso de saber que un dominicano está brillando en aguas extranjeras y lo hizo desde una plataforma exterior. Sí. O sea, que, eh, para nosotros es un honor tenerte aquí. Que hay que darle duro a sí, eso, porque, porque darle... estos tigres de, de alguna paginita, damos ahorita ahí, de Esta paginita que no se hacen eco de esos éxitos porque muchos gallos locos que hay aquí quisieran pegarse en Haití. Y este muchacho <ríe> tiene a Chile, que es una plaza difícil y él la ha con, conquistado. Que eso también hay que ser seco. ¿Y las mujeres? Mano? ¿Cómo está la chilena? No, no. Hay ay, vuelta. ay, hay. Mujer... Soltero casado, dile. La... Neto... Soltero, va. Neto, no, Neto va, Neto mu... va contigo eh, hasta cargándote la maleta, Neto. Tú. No, muchachos, lo que no, sea, eh, hasta para problemas. Ah, <risa> problemas, <risa> beberlo esa... aquí. Esa mujer a la mamá me decía, vamos a un pan de Ceci. ¿Quién es Ceci? Oh, o sea, ¿quién es Ceci? ¿Tú no, tú no sabes <risa> quién es Ceci? <risa> <risa> quién es Ceci? <risa> eso palabra es raro. <risa> ¿Aquí se puede hablar? No, no. No, no. Ahora <risa> en quién es Ceci, Le viene un tema ahora que voy a hacer el video lo vamos a rodar el miércoles. Ceci, yo, eh, la quicada y un talento nuevo Jay Brown. Ey, ey, la quicada, la sí, eh, quicada para tuyo. La quicada eh, eh, la, la dice un amague con el pa! Y como que los lo, lo <risa> hermano, eh, felicidades por el proyecto. Tú eres, permiso, eh, escúchame, tú eres naciste en New York. Yo nací aquí, me fui a los años para Nueva York. No de, tiene pasaporte ¿De qué parte, de, azul. ¿De qué parte? La, no se le puede lamber, no se le puede lamber. ¿Qué parte de aquí? ¿Qué, de aquí, qué parte de, de, de la capital, Sabana, sabana años en perdido. Se le puede lamber, se le puede lamber. Sí, no, no, no, no, tú azul, que no. tienes pasaporte azul, te vas a lamber. Yeah. Si tú tienes pasaporte azul aquí te lamben, ¿no? No, azul, muchachos. Todos te brindan, oye, las mujeres De que los pacos te paren, tú mamá a tienes que hacerle así. Son amables. Los pacos, oye, yeah. tú mamá tienes que enseñar eso. Y te dicen patrón. A los pacos. Te dicen patrón, hermano, tú redes sociales para que la gente se conecte contigo. Mis redes sociales, en Instagram me pueden... ¡No me eh, quieren más! Con el futuro en Y, el futuro en Y, en YouTube, en, todo, en Spotify, el futuro fuera de hoy. aparte de, eh, Antes de ir, no, irnos, aparte de exponente urbano chileno, ¿no tienes un proyecto con artistas ya de eh, afuera? De, que, o sea, de otro tipo de género. Sí, eh, vienen vienen par de temas con españoles, con de Argentina, pero... Bueno, va ey, ey, señores Futuro futuro, eh, <ríe> un talento dominicano brillando en aguas extranjeras, para que ustedes vean que el Dembow es, se ha vuelto mundial, es mundial, sin duda el Dembow es mundial, gracias Futuro por estar con nosotros, no, gracias sin duda, usted, gracias quiero mandarle gracias, gracias por la visita y su gracias equipo por la de trabajo, que visita, que y su equipo trabajo JP, o ¿sabes que JP es relacionista público y ha trabajado con el Nene y con el Alfa? Sí. Ya, sí. eh, bueno, una noció, persona que sabe de eso eh, nos conocimos a su asistente de él, nos conocimos ya en, en, a los foques radio, sin duda le hemos dado un trato aquí en San Francisco sumamente excelente, esta entrevista estará en la plataforma de telenor.com.de creo que mandarle un saludo a Lizane con, eh, que me está viendo que volvió y me dijo, parece que no lo vio y me no saludo me. ¿Cómo que se llama? de Cordero. de Cordero. Cordero, ya, está grabado el anuncio. Sí, que está grabado el anuncio. Está <risa> grabado ya. El anuncio, un beso para ella. Y nada, señores, vamos a la pausa. Y cuando retornemos a la pausa, tenemos una entrevista sumamente interesante que yo hice desde el Harrow Hot Hotel con el salsero, la leyenda, Willy, Willy García, el ex integrante del grupo Nietzsche y de Son de Cali. Así que vamos a la pausa y tenemos más de Los Osobrosos. <risa> I'm not a I think he was